tan feliz llámame llámame que quiero probar tu cruz llámame oh Señor espero por ti este día me siento tan feliz, quiero a tu lado estar y lavar tus pies de caminante a la eternidad. Llámame maestro, maestro divino, que quiero aprender a extender mis manos.